Bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Chicos, pues al día de hoy vamos a abrir algunas recompensas Y una de ellas será la que obtuvimos por haber acertado quién ganaría la final del mundial Así que, vamos para allá Para esto, obvio que escogí a Francia como ganador Así que, tenemos de recompensa a un jugador maestro nacional de nuestro equipo No, perdón, no es de nuestro equipo Es de cualquier equipo nacional Así que, vamos por él Espero que sea uno bueno ahorita en un momento más les voy a mostrar capturas que me mandaron de algunos del grupo del Facebook para que vean que fue los que les tocó a ver se viene Rakitic bien nada más. nada mal nada más mal, nada mal, la verdad este vamos a ver a ver cuánto anda en el mercado pues no está tan caro la verdad anda entre un a un monedas así que no creo que le pueda sacar este un mayor provecho eh, en monedas aquí lo que queda hacer es o comprar una selección de Croacia para poder usarlo y a completar los primeros tres niveles de la FIFA World Cup o tal vez hasta el cuarto o bien este, ponerlo en el SBC de intercambio y conseguir un jugador este, nacional creo que me voy a ir mejor por eh, adquirir jugadores en el mercado de Croacia para hacer armar la selección y a completar los tres o cuatro niveles de la FIFA World Cup porque un jugador maestro para mi equipo la verdad es que creo que no me hace falta eh, ahí está mi equipo como lo pueden ver así que pues voy a a otra selección para completar niveles en la FIFA World Cup Y seguir consiguiendo recompensas para mejorar a mi selección principal que es la de México Esto fue lo que hice con el icono gratis que nos dieron eh, Yo tuve la suerte de que me tocara Yachin, que es de Rusia Y pues en ese momento únicamente contaba con dos jugadores de esta selección Así que pues me fui al mercado y adquirí como podrán ver aquí a Miranchuk por 65 mil monedas conseguí también a Golovin que fue el de los más caros, fueron 236 mil monedas, también conseguí a este Chebet por casi 23 mil monedas Kuyaep por 71 mil monedas Smolikov por casi 148 mil monedas, a este Kokorin que también salió un poco caro, 252 mil monedas, a lo llegué a comprar por 34 mil monedas y por último a este Kudrashov que lo compré por 20 mil monedas me gasté poco más de 850 mil monedas, pero con esa inversión pude llegar a obtener esta selección de Rusia, con la cual estoy haciendo los niveles de la FIFA World Cup. Ya completé los dos primeros de ellos y estoy por hacer el tercer nivel. Y yo creo que voy a completar hasta el cuarto nivel. Ya una vez este, que complete estos cuatro niveles, pues todas las recompensas se las he estado dando y se las voy a seguir dando a mi selección principal, así como todos esos jugadores que mejoren. También los voy a estar dando como XP. Bueno, como les pedí en el grupo de Facebook, eh, les pedí que me dejaran capturas de su maestro que recibieron en el partido de la final del mundial para incluirlas en este video. Así que vamos a esas capturas. Tenemos primero a Marco Roque, Marco Roque que recibió este, al portero Subasic de Croacia, nada mal, un GRL de 91. Después a ese Javiercito que consiguió a Mitroglou de GRL 90. Ramírez Antoni que consiguió al portero Galés Crowe. Dumar Salvador. Que fue el que me pareció más espectacular. Eh, consiguió a luquita Modric de GR92. Y lo mejor de esto es que él está usando a esta selección de Croacia. Así que le va a venir muy bien ese jugador. Después tenemos a Martín Herrera. Que consiguió a Isla de la selección de Chile. Pablo Mesa que consiguió a Parolo de Italia. Y por último a Alexis Jiménez. Que también me pareció espectacular su maestro gratis. Consiguió nada más al Kunagüero Agüero de GR92 y también él está usando a esta selección de Argentina así que también le va a servir bastante a ese jugador así que chicos muchas gracias por compartirme su captura algunos de ellos destacan mucho más que otros pero ya saben eh, si no tienen la selección de ese jugador maestro que les tocó eh, les aconsejo que lo chequen en el mercado de su precio vean si le pueden sacar algunas monedas o bien traten de darlo en el intercambio del SBC para que consigan a un jugador maestro de su nación y así puedan mejorar un poco más su selección ahora ¿Qué es lo que queda por hacer en la FIFA World Cup? Bueno, yo les aconsejo que jueguen hasta no más poder lo que es este el evento de prestigio. Ya que de él es donde van a poder obtener recompensas para su, su equipo último de FIFA móvil. Eh, como verán, yo tengo ya ah, listo para recoger las primeras eh, cuatro recompensas. Espero traérselas en un próximo video. Así que jueguen esos partidos, chicos. Este, Si te, van teniendo una racha de que están perdiendo 3-4 seguidos, eh, salgan del juego un rato. Tranquilícense porque a mí me pasa mucho eso. Si sigo jugando así con una racha mala, pues juego peor y sigo consiguiendo eh, derrotas. Así que mejor salgan del juego un rato y regresen ya que estén más tranquilos para seguir jugando eh, el ataque enfrentado de prestigio para mejorar un poco más a mi equipo. Voy a recoger estas recompensas de, del nivel world. Así que estoy ya en el nivel 54, pero tengo algunas aún pendientes por recoger. Así que veamos a ver qué me toca. Vamos para allá ahorita. A ver, okay. Vamos por un jugador este de oro GRL 70 o más de cualquier nación A ver que me toca Ojalá me toque un maestro como aquella vez Ok, se viene A ver cuatro puntos de bonus Y un jugador de GRL 72 Bueno, masura Ok, lo que sigue son 24 refuerzos de habilidad Y cuatro puntos eh, bonus Que abrimos Y le damos aquí en mostrar todo Ok, el que sigue Acá son 10 puntos de programa, de la fase de grupos. Ok, veamos a ver qué toca. 4 puntos bonus, 9 puntos de la fase mundial y un punto del grupo G. Bueno, el que sigue. Acá son 40 mil refuerzos de... 40 mil refuerzos. 40 mil puntos de experiencia, así que vamos por ellos. Abrimos y mostramos todo. Ahí está, vamos, la que sigue. Otro jugador de oro de GR70 más vamos por él. abrimos otros puntos bonus y se viene huellas el 73, bien lo que sigue, otro jugador más de oro de GRL 70 o más abrimos dos puntos bonus y hígalo de GRL 76 bueno, lo que sigue ok, ahora voy por 120 mil monedas, nada más y cuatro puntos bonus que no me voy a devorar tanto, vamos a abrirlo y darle a mostrar todo listo, que sigue 10 puntos de fase mundial, vamos a ver que me toca ok, se viene 4 puntos bonus 10 puntos de fase mundial, bien, no tocó ninguno de ningún grupo así que, por lo que sigue bueno, ya conseguí el sobre número 4 gratis de la FIFA World Cup, 5 puntos bonus y el sobre gratis diario de nivel 4 Okay. Ahí está Sobre diario gratis de nivel 4 Y 5 puntos bonus Ahorita terminando de reclamar todas las recompensas Vamos a ir a la tienda ahí para abrir ese sobre gratis Y ver qué es lo que me toca Vamos ahora por el nivel 51 Que son 150.000 monedas Nada mal Reclamamos Abrimos sobre Y damos mostrar todo Ahí está 5 puntos bonus más Bien me Sigue 30.000 puntos de experiencia nada más, así que vamos por ellos, abrimos y damos en mostrar todo ok, lo que sigue, vamos creo que quedan dos más otro jugador oro de GRL 70 más ahí están 5 puntos bonus y Ramos un peruano de GRL 72, bueno, lo que sigue vamos por 30 refuerzos más de habilidad abrimos y mostramos todo Bien. Canso el otro todavía. No, nope, hasta llegue ya. Hasta ahí estoy. Estoy en el nivel 54. Voy a seguir llevando la selección de Rusia por el, la FIFA World Cup. Y yo creo que lo más probable es que me haga de la selección de Croacia. Para también a completar los niveles de la FIFA World Cup. Y así conseguir más fichas de estas. Y poder ir avanzando más en este evento de nivel World. Bueno, ahora vamos aquí a la tienda para abrir este sobre gratis nivel 4. Para ver qué me toca. Vamos aquí a destacados. Acá al último. Ahí está, sobre el gratis nivel 4. Son tres artículos de la FIFA World Cup y dos refuerzos de habilidad. Así que vamos a ver qué me toca. Se viene, abrimos, dos puntos bonus, un refuerzo de habilidad, otro refuerzo de habilidad más, se viene el último, otro refuerzo más. Bueno, ni modo. No fue nada épico, así que a esperar más. Voy a ver a ver qué consigo con estas fichas bonos que he logrado obtener ahorita. Espero pueda conseguir más este refuerzo de habilidad. Una hora después. Bueno, la verdad que es una disculpa, este, estoy bateando demasiado para hacer una grabación tipo gameplay con mi, con mi Android. Eh, la verdad que no no tiene mucha memoria RAM así que a cada rato se me traba. Me hace mucho lag. Y que pues les estaré dejando capturas, con las fichas bonus que conseguí este en el nivel War, eh, voy a reclamar este pues estos refuerzos de habilidad, así que voy por ellos, ahí los podrán estar viendo en la, en la captura que les estoy dejando, eh, me restan aún 50 fichas bonus que las voy a seguir guardando para cuando vuelva a salir este, este sobre de 50 refuerzos de habilidad, me sigo quedando en GR97 en mi equipo nacional que es México. Estoy muy lejos aún por subir algún refuerzo de realidad que me ayude a mejorar más a mi equipo. Así que pues seguiré tratando de conseguir más refuerzo de calidad para que me ayuden a subir mi GRL. Por lo pronto continuaré con la selección de Rusia eh, en los niveles 3 y 4 de la FIFA World Cup. Y trataré también de eh, pues adquirir en el mercado a más jugadores de la selección de Croacia para conformar el once inicial de esta selección. Y realizar los niveles de la FIFA World Cup. No creo que la verdad que vaya a gastar muchas monedas en ellos, Así que creo que vale, bien vale la pena para poder aprovechar ese Rakitic. Antes de ya sea de que lo ven en el mercado. O lo use en el SBC de intercambio para obtener algún jugador de mi selección que se llama esto. Bueno creo que hasta aquí es el video. Espero pronto traerles este, un video donde les muestre las recompensas. Que voy a poder reclamar en el evento de prestigio. Y también trataré después pues, de traerles las recompensas de los héroes nacionales estoy juntando para tener los puntos necesarios para llegar hasta Dybala, porque pues, creo que es mi mejor opción, quiero reclamarlo y venderlo en el mercado para conseguir algunos millones de monedas, porque quiero seguir subiendo de GRL a mi equipo Ultimate, así que para mí creo que esa sería la mejor opción. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si así fue por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este, y por favor no olviden dejar su like, nos vemos en el próximo video, adiós.